Tardes, nos ponemos de pie. Sean bienvenidos a esta a su casa, TDM Zapata Vela. ¿Cuántos están gozosos, hermanos, de venir aquí? Muy bien, hermanos. ¿Cuántos en lo que va de la semana han tenido pruebas y luchas? Pues acércate con un hermano, dale un abrazo y dile: vale la pena seguir. Sabes, eh, Dios hermano permite que pasen algunas cosas en nuestras vidas, Dios permite a veces que nos duela, quita cosas, quita familia porque a veces no sé si les ha pasado, eh, la misma familia de sangre nos hace a un lado ya por seguir a Cristo. Todo esto, hermanos, eh, Dios tiene un propósito. Escuché, no tiene mucho que... Nuestro Dios es este como un arquero. Y nosotros somos sus flechas. El arquero, cuando va a lanzar una flecha, ¿qué hace primero? Un poquito, hacia atrás. Entonces, hermano, cuando tú sientas... Que en vez de ir para adelante, estás retrocediendo, vas bien Vamos bien, díganle a su hermano, vamos bien Me gustaría iniciar este servicio hermanos con una palabra que está en Primera de Pedro Capítulo 4, versículo 16 Con una nos ponemos de acuerdo mis hermanos Dice la bendita palabra de Dios. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si tú padeces como cristiano, ¿tienes que reprocharle a Dios? Claramente te lo está diciendo ahí la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Glorificarle. Porque todo tiene un propósito. Siempre. Todas las cosas que Él tiene para nosotros son para bien. Ahora me gustaría ir al versículo 19 de ahí mismo, de Primera de Pedro, y dice la palabra de Dios. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, es lo que les decía, todo tiene un propósito. Es la voluntad de Dios que a veces nos duela y que pasen cosas. Encomiende su alma al fiel Creador y haga, ¿qué dice hermanos? haga el bien. Si hacemos el bien, Dios nos va a exaltar. Terminamos con, igual ahí en ese mismo libro, pero en el versículo 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también, amados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado Como les decía, estas pruebas a veces hacen que digamos, ya no quiero saber nada Hermanos, Cristo fue molido a golpes Y a veces nosotros por una pelea con la esposa, porque tu hijo no te hace caso Queremos tirar la toalla Dios no tiene la culpa Lo que tenemos que hacer es como dice en Salmo 145 Dice, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre Eso es lo que tenemos que hacer Oramos para iniciar este servicio hermanos Señor te damos gracias en esta tarde Señor Que nos permites estar en este hermoso lugar Señor te damos gracias Señor porque has tenido misericordia Señor y tú nos amas Señor Nos has permitido estar un nuevo día Señor Gracias por todos mis hermanos que están en este lugar Y te pedimos también Señor por todos los hermanos que nos están viendo a través de un aparato electrónico En el nombre de Jesús, amén y amén Gloria, gloria a Jesús, Dios es bueno, amén Vamos a alabar al Señor como dice esta palabra Siempre Amén Yo sé que vendrá Sobre mi ser, los muertos vivirán Los enfermos sanarán, su reino se establecerá Con un encuentro contigo, jamás seré igual Despierta mi espíritu mi corazón Gloria a Jesús, Aplaudele fuerte al Señor Dios es bueno, amén Él está en medio de nosotros Grande es el nombre de Jesús Incomparable el Dios que nos ha salvado, amén Dios es bueno Puedes usar tus palmas Le un clamor Por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy, tu libertad y salvación. Armanos con tu valor, lo que deseamos de revolución. Que el cielo separe tantos, inúndanos en el desierto protenido. Y la sopla hoy, usana oh, el Rey de salvación, usana oh, el Dios Altísimo, oh, sana. oh sana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, usana oh, el Rey de salvación, usana oh, el Dios Altísimo, oh sana Jesucristo, Jesucristo es Rey Levantamos un clamor Por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves Por los secretos de tu corazón Un pueblo unido vive hoy Tu libertad y salvación hermanos con tu valor lo que deseamos de revolución, el cielo se cartan dos, inundanos, en el desierto brote el río, vida sopla hoy, usan el rey de salvación, usan al Hosanna el Rey de salvación Hosanna Dios, Dios Santísimo Hosanna Jesucristo Dios Jesucristo. Dios Jesucristo es Rey Hosanna Aleluya. tú eres el Rey Osana. de nuestras vidas Tú eres el Rey de nuestro corazón Hosanna la Rey de salvación, Hosanna Dios altísimo, Hosanna oh, Jesucristo, Jesucristo es rey. Vamos, ¿dónde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad. A libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de nuestra libertad? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu? usan el Rey de salvación usan el Dios altísimo Osana, Jesucristo Jesucristo es Rey usan el Rey de salvación usan al Dios altísimo Hosanna Jesucristo Jesucristo rey de salvación o oh sana Dios altísimo oh sana San a Jesucristo Jesucristo es Rey Jesucristo Jesucristo es Rey dale una ofrenda de palmas al Señor, Él está aquí con nosotros, dale un abrazo a tres hermanos en esta tarde hermosa, amén, Dios es bueno Aleluya. Dios es grande, amén. La gloria de Dios sea siempre con cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Aleluya, gloria a Jesús Espero en ti Espero en ti Vamos juntos Espero en ti Habita aquí oh, Espero Oh, oh, oh. nos rendimos ante tu presencia nos rendimos ante tu presencia desciende con tu gloria desciende con tu gloria nos rendimos ante tu presencia de tu presencia, desciende Dicen amén. Amén. De ti queremos más. Tu voz solo escuchar de ti. Queremos vivir en tu presencia. ¿Cuántos pueden gritar amén? ¿Cuántos quieren más del Espíritu Santo? Vamos a hacerlo juntos Vamos, pensatura de tu espíritu, gloria esquina, hermosa gloria ven. Vamos con más fuerza, queremos más. Mira el que está a tu lado, quiero más, quiero más de la presencia de Dios. Vamos juntos. más de tu Espíritu Santo Si soy libre, vos no solo Dios. Yo amor rompió las cadenas, nos hizo libre, no Dios. tú eres grande Jesús. Yo amor rompió las cadenas, casi soy libre, yo solo Dios. Yo amor rompió las cadenas, nos hizo libre, no solo Dios. Yo no rompió las cadenas, nos hizo libre. No como Dios, amor rompió las cadenas, nos hizo libre, gozo Dios, pensadura. Aleluya, gloria a tu nombre Jesús, hermosa gloria de. Aleluya, fíjate bien lo que dice el Salmo 115 Amén, vamos a cantar dos cantos más Salmo 115 en el versículo 1 y 2 No a nosotros oh Jehová Sabes, todo es para la gloria de Dios No a nosotros sino a tu nombre, da gloria Amén, dale gloria al nombre del Señor Por tu misericordia y por tu verdad por qué han de decir los hombres dónde está tu Dios Amén Nuestro Dios está en los cielos Y todo lo que quiso ha hecho Amén Y lo seguirá haciendo ¿Usted se goza por esa palabra? ¿Usted se goza por esa palabra? Dele una ofrenda de palmas al Señor Dele la gloria a Jesús Él está con nosotros él es bueno en tu vida Dale gloria a Jesús Amén Dios está con nosotros en esta tarde Aleluya Tú eres bueno Jesús Dicen amén Te damos gloria Jesús Con hermoso Eres Jesús Son tus palabras Es tu amor glorioso eres Jesús es tu poder tu muerte en la cruz la que me salvó me rescató un momento a mí nos dio libertad Te doy gloria, gloria, a ti Jesús, a Dios Te damos gloria, te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, gloria te doy gloria, gloria, gloria y a ti Jesús, glorioso, eres que Tu amor, con gloria soy, eres Jesús, es tu poder, tu muerte en la cruz, la que me salvó, me rescató, un momento ahí nos dio libertad. Jesús. Con una corona de espinos, desiste re por siempre. Vamos. Con una corona de espinos, desiste re por siempre. Con una corona de espinos, desiste re por siempre.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 te doy gloria, gloria. Vamos. Te doy gloria, gloria. Vamos, cántale a Jesús. A ti, Jesús. Te doy gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Y a ti, Jesús. Gloria a Cristo, vamos a levantar una ofrenda Vamos a decirle gracias Jesús ¿A cuántos Dios les ha proveído? Todo lo suficiente Amén La Biblia dice en 2 Corintios 9:8: Y poderoso es Dios Amén Para hacer que abunden vosotros toda gracia. Amén, amén. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. ¿Tú tienes lo suficiente hoy? Dice que en todas las cosas. O sea, podemos darle a Dios de lo que Él nos ha dado. Dele a Dios lo mejor. Dele con un corazón agradecido. Levante su voz y agradezcale a Dios Levante su voz, no me deje orando solo Señor gracias Vamos, vamos, levanta tu voz Ahí está la, la palabra en tu corazón y en tu boca Te damos gracias en esta tarde En esta noche por la ofrenda a Dios Por la provisión en nuestros hogares Por la semilla que nos das Te damos la honra y la gloria Señor Jesús Gracias Padre Tú eres bueno Jesús Grande es tu nombre y digno de suprema alabanza Gracias te damos Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todopoderoso Refugio Jesús, calmas la tormenta y cubres con tu gloria mi debilidad, no hay nadie más como tú. Poderoso Jesús Te damos gracias en esta tarde Señor Vamos levanta tu voz en esta tarde Dile todopoderoso vamos Todopoderoso la tormenta y cubres con tu gloria mi debilidad no hay nadie más como tú Jesús no hay nadie más como tú no hay pues eres paz en medio de la tempestad eres en medio de la oscuridad Nos acercamos a ti Vamos Nos acercamos a ti Eres mi fuerza en la divinidad Eres mi luz en medio de la oscuridad Nos acercamos a ti Nos acercamos a ti La presencia de Dios está en este lugar La presencia de Dios está en medio de nosotros Él está aquí Tocando las vidas Tocando los corazones El Espíritu Santo es real Él trae una visitación Aquellos corazones agradecidos Señor ven, ven Danos la fortaleza Tú eres nuestra fuerza En medio de la debilidad Pablo dijo por cuanto eres débil Eres fuerte Y ahí queremos descansar Señor Ahí queremos descansar Padre Ahí queremos estar Señor En medio de tu presencia Aleluya está en el... fuerza señor y en ti oramos señor en esta tarde señor en el nombre de jesucristo te damos gracias espíritu santo gracias gracias te damos en el nombre de jesús señor oramos por los enfermos oramos en el nombre de jesús creyendo que tú levantas señor al enfermo vamos levanta tu voz señor Levantamos nuestras voces en el poder del Espíritu Santo. Intercedemos en el poder de Dios por los enfermos, por los presos, por las viudas. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, gracias, gracias. Te damos honra y gloria, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús hay poder, hay poder, vamos levanta tu voz. Hay poder, hay poder para sanar, hay poder para liberar en el nombre de Jesús. Gracias Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno, amén. Grande es el nombre de Jesús. Tome su lugar, mañana tenemos un tiempo de oración amén, mañana hay oración a las 6 de la mañana rescatados del fuego eterno los varones vengan pasamos un tiempo hermoso amén y tenemos un tiempo hermoso para para interceder, amén 6 de la mañana y hay, hay un tiempo de, de de vender los productos mañana verdad mañana a partir de las 10 si tú, mujer, quieres venir a ayudar, ven. Algunos varones fuertes vengan para ayudar un poquito a, a poner todo. Nos vemos aquí en punto de las 10 para Para poder eh, apoyar a las hermanas para la venta y que siga la recaudación de fondos para el evento. Amén. Gracias a Dios. Ya ha estado el aviso. Dios es bueno. El viernes no tenemos. El jueves tenemos culto, el viernes no tenemos oración de varones en la mañana. Vamos a salir a Veracruz, por la madrugada vamos a ir a un grupo de varones. Hay un congreso en Veracruz, me han invitado a compartir y he invitado a algunos varones para, para llevar a cabo la obra. Amén. Y vamos a salir, estén orando por... Actividades 23, 20, 24, 25 y 26 Vamos a tener la oportunidad de estar allá Si Dios nos permite Compartiendo las buenas nuevas Siempre es bueno salir Y llevar un mensaje Fuera de las cuatro paredes Dios se agrada Y este es el tiempo para hacerlo Amén El día El día eh, Sábado también Hay una capacitación Todas las hermanas que están en Kids Están convocadas todas Para poder estar en la capacitación Pónganse de acuerdo con mi esposa O en el grupo les vamos a dar también la información Les venimos dando el aviso hace unas semanas La capacitación cuesta 100 pesos, ¿verdad? Hay que llevar 50 pesos Las hermanas que están en Kids Es parte de tu compromiso, responsabilidad Cuando sirves, Amén. Es mejor dar siempre que está recibiendo entonces la iglesia va a poner los otros 50 pesos y vamos a ir a capacitarnos para la semana bíblica que se hace siempre en verano ¿Amén? ¿cuántas están en el grupo de kids? el aviso es para ti así es que no puedes faltar organízate en tu casa no dejes a las mismas de siempre solas sé una mujer entendida obediente ¿Amén? entonces he estado el aviso el día 1 de, de abril, sábado 1, al próximo sábado, vamos a tener eh, la obra El Buen Pastor. Vamos a ir a la Colonia Morelos, allá por Tepito, y vamos a llevar la obra El Buen Pastor. Es a las 10 de la mañana la obra. Amén. Lo de Kids es a las 9, ¿verdad? Hay que estar aquí temprano. A las 9 es de 9 a 5 de la tarde, Dios quiere gente valiente, amén, Dios es bueno. La obra será el sábado 1 de abril y estaremos ensayando los días previos para poder llevar el mensaje también con la obra, amén. Quisiera que vengan los niños, vamos a orar por los pequeños en esta noche, gracias a Dios vamos a inclinar nuestro rostro todos cierren sus ojos y vamos a decir Padre gracias por los niños de esta casa Padre gracias Señor que sus vidas y sus corazones siempre estén en tu voluntad te damos gracias y les bendecimos con toda bendición en el nombre de Jesús. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden pasar a su espacio allá arriba. Gracias a Dios. Bueno, es grato siempre recibir palabra también. A veces cuando uno da, es, es agradable, es un honor, pero también recibir la palabra es un honor. ¿Cuántos quieren recibir palabra hoy? Vamos a dejar este tiempo a nuestro hermano Roberto Garza, el traer el mensaje. Dios use la vida de él y Dios habla en nuestro corazón. Buenas noches, hermanos. Dios los bendice a cada uno de ustedes. Y en esta noche yo te quiero pedir, si te pones de pie... Vamos a hacer una oración Bendito Dios y Padre nuestro en esta hora te damos la honra y la gloria a Dios Gracias Padre porque nos permites estar aquí en tu casa Estamos reunidos todos como hermanos para glorificar tu nombre Dios Ya nos gozamos con tus alabanzas Padre Y ahora en esta hora Padre en el nombre de Jesús te pido que seas tú quien hable por medio de mí Queremos escuchar palabra Padre pero no queremos escucharla sino queremos llevarla a cabo Padre Gracias Dios porque estás con nosotros Gracias porque suples todas nuestras necesidades Padre Gracias Dios, a ti sea la honra y la gloria Dios En el nombre de Jesús, amén okay. Pueden tomar sus asientos mis hermanos Pues yo le puse como título a este estudio Si tú quieres todo va a estar bien Si tú quieres todo va a estar bien Así le puse, porque si no queremos nosotros, no vamos a estar bien delante de Dios, porque vamos a estar en desobediencia. Entonces, por eso le, le puse así, si tú quieres, todo va a estar bien, pero ¿cómo? Estando a la mano de Dios, porque tú crees que tal vez estás bien viviendo una vida desordenada, pero no es cierto tiene consecuencias entonces yo le puse si tú quieres todo va a estar bien si estamos de la mano de Dios amén y quiero que me acompañes abriendo tu biblia en el libro de Juan capítulo 15 versículo 5 y cuando yo estaba leyendo esta parte de la biblia me quedé dije pues este lo he leído un montón de veces pero cada vez que lees la biblia no sé si te ha pasado la interpretas de alguna manera diferente o te está diciendo Dios de otra manera y así me pasa y yo lo, yo lo leí muchas veces y decía Dios pues esta es la clave de muchas cosas este versículo es la clave me estás dando la clave Dios de todo y dice así la palabra de Dios yo soy la vid ¿quién es la vid? Dios, Jesús vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y estuve analizando, y si ¿sí saben que son pámpanos. Pámpanos es un tallo nuevo que brota de un árbol o de una planta. Ese es un pámpano. Entonces, aquí nos está diciendo Dios, yo soy la vida, está comparando con un viñedo, con unas uvas. Yo soy la vid, o sea, yo soy el tronco, yo soy, pues es Dios. Nadie puede contra Dios, nadie, nadie, te lo voy a decir mi hermano, nadie, ni los brujos, ni los anteros. nadie, nadie es más fuerte que Dios. Nadie, te lo puedo asegurar y te lo garantizo, nadie, ni mismo Satanás es más fuerte que Dios. Entonces imagínate lo que nos está diciendo Dios, yo soy la vid, yo soy el tronco, y ustedes y nosotros somos las ramas, somos esas, esas ramas nuevas que están saliendo. El que permanece en mí, o sea en Dios, y yo en él, este lleva mucho fruto. Aquí voy a parar un poco, ¿por qué dice y yo en él? Porque Aquí vamos en un punto que tal vez nos va a doler a muchos de nosotros. ¿Por qué, no, por, ¿Por qué nos podemos separar Del tronco Nosotros como personas? ¿Por qué? Por nuestro pecado La salvación Si no la cuidamos se pierde Y esto es algo que tú dices Ay no, yo ya soy hijo de Dios y ya voy a ser No, no, no, no espérame tantito Así no es Tú puedes perder tu salvación Si no haces la voluntad de Dios Si tú ya eres hijo de Dios, ya lo aceptaste No lo sé por qué, tal vez porque Tuviste una emoción Tal vez porque de veras te metiste con Dios No lo sé Eso es personal de cada uno de nosotros Pero si nosotros no cuidamos Esa salvación que ya nos dio La podemos perder Y esto es lo más triste porque si nos estamos cuidando Y por un descuido la perdemos Entonces debemos de estar bien atentos Cada uno de nosotros Porque la salvación Nosotros mismos la podemos perder, no que Dios no la quite, Dios no nos va a quitar lo que ya nos dio, pero nosotros por nuestras actitudes, por nuestra desobediencia, por muchas consecuencias, podemos perder esa salvación y es lo que no queremos, por eso dice y yo en él, o sea yo en ustedes, este lleva mucho fruto, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos bien delante de Dios?, Automáticamente estamos bien delante de todos Pero si nosotros empezamos a perder comunión con Dios Empezamos a separarnos de muchos hermanos también Eso es por automático Si tú empiezas a perder tu relación con Dios Empiezas a perder relación con tus hermanos Y eso viene así, por automático Ay, hoy no quiero leer la Biblia Ay, hoy no voy a ir a la iglesia Pues No pasa nada no me dice nada el pastor, no me dice, no, no te tiene que decir nada, no somos niños chiquitos como para que estés, ándale, ¿Por qué no fuiste, ándale. Obvio, hay motivos por el cual uno no viene a la iglesia, que estés enfermo o algo así, pero porque tú ya te estás separando, ya es diferente, amén. Y dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, separados de Dios, nada, nada podemos hacer. Muchas veces nosotros o muchas de las personas piensan que porque ya tienen un logro fue por sus fuerzas y no es cierto, fue porque Dios te ayudó. Muchos ya tienen un título, muchos ya tienen una carrera, muchos ya tienen un estatus económico, ¿sabes por qué? Porque Dios te ayudó en su infinita misericordia. ¿Que sí te costó? Sí, porque no es fácil, todo tiene un esfuerzo todo necesitamos de, de esforzarnos en algo, no nos va a llegar nada más hay, yo quiero ser rico de la noche a la mañana, yo quiero una casa, no, quieres una casa hay que trabajar, quieres un carro hay que trabajar, es igual con la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo puedo estar bien con Dios? O sea, yo como, como nuevo creyente o yo como me separé de Dios y, y quiero retomar las cosas, ¿Cómo puedo estar bien con Dios? Para estar bien con Dios debemos entender que hay un mal y ese mal es el pecado. Si nosotros seguimos pecando, automáticamente estamos muertos. Y así lo dice la palabra y quiero que me acompañes en Salmo capítulo 14, versículo 3. Salmo Salmos capítulo 14 versículo 3 Y dice, todos se desviaron, a una se han corrompido No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno Aquí yo estaba diciendo, bueno si sí es cierto No hay nadie que sea bueno de nosotros Porque solo hay uno y es Dios Él es el único bueno ¿Por qué está diciendo esto? Porque nosotros como humanos, todos, todos, hasta los que nos subimos aquí, todos somos pecadores. Porque muchas veces pecamos hasta con nuestra mente. Muchas veces, y ya pequé. ¿Por qué? Porque ya decía ese carro que pasó, o ya decía, no sé. Pero ya cometimos un pecado en nuestra mente. Entonces, nadie es bueno, nada más Dios. Él es el único él es el único, por eso está hablando este versículo de esto. Nadie es bueno. Solo Dios es el único. Y solo Dios es santo. ¿Y si tú sabes qué es santo? Separado del pecado. Eso es santo, esa es santidad. Él es el único que está separado del pecado. Pero te voy a decir algo. Él aborrece el pecado, pero ama a los pecadores. Entonces, ay, pues ¿cómo está eso? Sí, a él no le gusta el pecado pero nos ama a todos nosotros que somos pecadores si ¿Sí me expliqué en esta parte y como nos ama y como nosotros ya sabemos que nos tenemos que poner a cuentas constantemente con dios o sea todos los días y a cada rato ponte a cuentas con dios porque no sabemos ni el día ni la hora en que nuestro dios va a venir va a ser como un abrir y cerrar de ojos dice la biblia yo me quiero imaginar ese esa escena y va a ser algo que, no sé, yo creo las películas de Hollywood se van a quedar cortas. O sea, nada más imagínate un chofer que lleva un tráiler y llega el arrebato ¡puf! y se lo lleva a Dios. ¿Quién va a manejar el tráiler? Nadie. Imagínate el que lleva el chofer escolar y ahí van todos los niños. Pues, gloria a Dios, los niños se van en ese arrebato porque son inocentes pero hay muchos niños que ya conocen el bien y el mal. Entonces, imagínate toda esa escena que muchos ya no van a estar, porque viene el arrebato de Dios. Ahora imagínate que nos te fuéramos quedando, ¿por qué? Porque discutimos con la esposa en la mañana, porque estamos hablando de la gente, porque estamos criticando, porque estamos murmurando. Por una cosita así perdemos nuestra salvación. Por eso te digo, debemos de estar a cuentas diariamente y continuamente con Dios. Porque imagínate tanto tiempo, tú dices, no, me estoy esforzando y todo, y que por una cosa pierdas tu salvación, como que no está no está bien, ¿no? Y suena, suena cruel, mi hermano, si tú quieres, pero es la verdad y así va a pasar. Es la verdad, ¿para qué te vamos a decir algo que te va a endulzar el oído y no es cierto?, porque Dios no lo va a demandar a nosotros Porque no estamos diciendo la verdad La verdad es esta mi hermano Si no cuidas tu salvación la puedes perder Amén Quiero que me acompañes en Isaías capítulo 53 Versículo 6 Isaías capítulo 53 versículo 6 Dice así la palabra de Dios Todos nosotros descarriados como ovejas cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, fíjate qué, qué hermosa palabra es esta, todos nosotros descarriados como ovejas. Yo dijera que como en mi caso, como chiva, porque yo andaba muy descarriado, y en su infinita misericordia Dios me ha llamado, me ha escogido, pero Dios es un caballero, Dios te permite y si tú le dices no, Él sigue ahí, y Él sigue ahí, y Él sigue ahí y te sigue cuidando, ¿sabes por qué? Por las oraciones de muchos hermanos, por las oraciones de tus madre, por las oraciones, no sé, es más, si tú quieres de alguien que oró por ti, Dios sigue cuidando de ti, y Él te deja y te está cuidando, pero todo tiene un principio, y todo tiene su tiempo, va a llegar el tiempo que si no quieres Dios te va a traer o a la buena o a la mala. Entonces yo digo, bueno, en mi caso, ¿por qué fui tan necio? ¿Por qué fui tan… no sé, sí, o sea, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué? Me habló una, otra y otra y otra y muchas veces y no entendía. Y según yo no ya, esta vez ya Dios y le prometía tantas cosas Pero esta vez sí ya, sácame de la cárcel otra vez y, y ya Te prometo que, no mi hermano, salía dos, tres meses y otra vez a lo mismo ¿Y dónde quedaron mis promesas? Otra vez como dice la Biblia que la puerca va y se vuelve a embarrar a lodo Así somos muchos de nosotros y te lo digo por mí Yo no estoy hablando de nadie te lo digo por mí, porque en esa necedad me iba mal, o sea, me daba una revolcada el mundo como no tienes idea y regresaba lo mismo Tú decía, bueno, otra vez ya estoy, otra vez aquí, otra vez ya me estoy revolcando, otra vez ya tengo un montón de problemas Y ya no veo la puerta y otra vez Dios, por favor ayúdame de nuevo ¿Y qué crees? que tenía consecuencias, pero lo buscaba cuando otra vez ya estaba en la cárcel o cuando ya me estaban buscando para matarme o para muchas cosas. Y otra vez ya tenía el problemota y Dios, por favor. Y Dios, en su infinita misericordia, otra vez. ¿Y qué es lo que hacía yo otra vez? Otra vez a revolcarme. Luego digo, bueno, ahorita ya lo entiendo, digo, bueno, ¿por qué fui tan necio? ¿Por qué eché a perder mucho? muchos años de mi vida dije si yo hubiera sido cristiano desde niño pues no hubiera pasado un montón de cosas y tuviera muchas bendiciones que Dios me hubiese dado en ese tiempo o tal vez muchas no me las dio porque yo andaba mal o sea me perdí de tantas bendiciones por una desobediencia, por mi terquedad y así somos muchos Dios te quiere bendecir pero no te bendice porque no estamos bien ¿qué es lo que vamos a hacer con la bendición? tirarla, no aprovecharla la vamos a usar para nuestro bien no para compartir a los demás no para bendecir a otros y por eso muchas veces te quedas sin bendiciones porque no te desprendes hay mucha gente que les da y ellos reparten a los demás y Dios les sigue dando a ellos porque ¿Qué dices no ya me diste pues aquí que se quede y sabes que ni me alcanza Dios, pero ya me diste, ¿no? todavía rezongamos y no debe de ser así mi hermano. La mala noticia, porque hay una mala noticia, es que cuando estamos en pecado estamos muertos espiritualmente y es así mi hermano, de nada sirve que vengan los domingos, de nada sirve que alces tus manos, de nada sirve que llores si tú quieres, si sigues en pecado estás muerto espiritualmente. Y esto es triste que te lo diga, pero muchas veces así nos pasa. Venimos los domingos, venimos los martes, venimos los jueves. Ay, si Dios te adoro, salimos y nos sale un business sucio, nos sale algo. Sí, vamos, sí hacemos esto. Ya estamos chismeando, ya estamos hablando, ya estamos haciendo muchas cosas. Y ahí automáticamente nuestra relación con Dios la estamos perdiendo. Porque no estamos haciendo bien las cosas delante de Dios Por eso te, le puse como título, si tú quieres Si tú quieres, todo va a estar bien Pero no está bien cuando estamos en pecado Quiero que me acompañes en Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Y dice así la palabra de Dios. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Ya viste lo que está diciendo Dios? Todas las almas son de él, pero el alma... Que pecare, morirá. Aquí con Dios no hay un pecado chiquito o un pecado grandote. Lo mismo es que te robes un peso a que te robes un millón de pesos. Es el pecado, es el robo. Lo mismo es que digas una mentirita según piadosa a una mentirota. Es pecado. Lo mismo es que veas los horóscopos a que vayas con el santero. Eso es hechicería, es brujería, es pecado. Lo mismo es que le digas a Dios coqueteándole Que engañes a tu esposa, es lo mismo, es pecado Y aquí dice El alma que pecare, esa morirá Está clarísima la palabra de Dios El pecado que tú hicieres mueres automáticamente espiritualmente Tanto ¿eh? sea, tú dices, Ay, yo peco todos los días, sigo vivo, sí Físicamente pero espiritualmente estás muerto Qué fuerte palabra mi hermano Qué fuerte palabra Porque tú dices, entonces ¿cómo le voy a hacer? Pues haz la voluntad de Dios mi hermano Y ponte a cuentas continuamente con Dios El que robe ya no robe más El que mienta ya no mienta más Así dice la palabra de Dios Es difícil muy difícil, muy, muy difícil. Pero todo es posible cuando estamos con Dios. Todo es posible. Amén. Pero ahora, ¿qué crees? Te voy a dar una buena noticia. Ya te di la mala, que es esta. Y no es mala, sino que es la verdad. Te voy a dar una buena noticia. Dios es amor y es justo. Y quiero que lo leamos en Lucas. Capítulo 19, versículo 10 Lucas, capítulo 19, versículo 10 Dice, porque el Hijo del Hombre Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ¿Quién vino? Jesús Jesús vino por todos nosotros pecadores ¿Para qué? Para salvarnos Él ya pagó ese precio Tal vez tú dices, pues a mí no me costó No, a ti no Pero a Jesús, el Hijo de Dios Le costó y le costó sangre Es algo invaluable No tiene valor Yo te voy a decir algo Y tú contéstatelo ¿Tú ofrecerías a tu hijo Por alguien que ni conoces? No No Y suena a pues pues no no, ¿por qué no te llevas al hijo de ellos o de ellos, pero al mío no? Imagínate que Dios hubiera dicho, ay no, pues todos son bien pecadores, no, yo no voy a dar a mi hijo. Pero Él en su infinita misericordia, en su amor tan grande que nos tiene, Él entregó a su hijo. Imagínate qué escena también viendo tú como padre que le están pegando a tu hijo y no puedes hacer nada. ¿Tú crees que Dios no con un chasquido de dedos destruye a todos? Claro, claro, es más yo creo que con soplarles los mata a todos. Imagínate ver esa escena cuando Jesús está en la cruz, cuando le están pegando, cuando está todo sangrado, cuando se le viene la carne, cuando mal. Y Dios viendo a su Hijo cómo está pagando un precio por cada uno de nosotros. Y tú dices, no me costó. No, no te costó porque no has visto eso, no has sentido tú, no te has metido con Dios realmente Porque si estuvieras metido con Dios sintieras tú ese mismo dolor Y yo te estoy poniendo este ejemplo, ¿qué pasaría si tuvieras a tu hijo que le están haciendo eso? Yo creo que pues no tengo ni palabras, o sea no sé qué haría yo si, si luego lo ven feo y cómo se pone uno o en el kinder, en la primaria, ya le pegó un otro niño y como se pone uno ahora imagínate que estás viendo que tu hijo va todo sangrado se van burlando de él, lo van escupiendo, va mal como fue Jesús tiene un gran precio lo que hizo Jesús por nosotros debemos de cuidar nuestra salvación mi hermano por eso te digo si tú quieres todo va a estar bien si nosotros queremos, pero si nosotros queremos seguir viviendo nuestra vida a nuestro gusto, no va a estar bien. Porque estamos muertos espiritualmente. Y eso es bien doloroso y es bien triste. Te voy a contar algo y me vino a la mente, ni siquiera pensaba decir esto. Muchos de ustedes sí conocen mi testimonio y muchos no. Yo estuve. Estas tres últimas veces, tres últimas veces porque llevo varios ingresos a las cárceles, estuve en una penitenciaría en Oaxaca y ahí en esa penitenciaría nos encargábamos nosotros de meter droga y de distribuirla. En ese penal consumen heroína y marihuana. Y nosotros teníamos nuestras burras, teníamos nuestros custodios, teníamos todo para meter la droga. Y muchos que conocen un reclusorio saben quién es un padrino allá adentro. Y esa es la vida que yo llevaba dentro de un penal, dentro de una penitenciaría, de un padrino. Tenía televisión, tenía celular, teníamos todo lo que quisiéramos. Había cierta cantidad de dinero que pasaban y mi esposa pasaba lo que yo le pidiera. Traete dos mil, 35 cinco mil, tráe. Ah, sí, es para el chilango. Ah, sí pueden pasar teníamos una vida muy diferente cuando yo me entrego a Dios realmente dentro de la cárcel esa vida la tuve que dejar la tuve que dejar y me dolió mucho porque yo nunca me formaba para el rancho nosotros comíamos en la comercial así se le llama lugares donde venden comida especial, donde te venden carne, donde te venden lo que tú pides. Comíamos fruta, dentro del penal no hay fruta, bueno de ese penal no había fruta. Entonces teníamos ciertos privilegios y cuando yo realmente me entrego a Dios, me voy a formar a rancho. ¿Y sabes qué es formarte a rancho? Muchos problemas, porque te pican, nada más porque se quiere brincar el otro para formarse y ganarte la comida. Y porque ya te vio el otro, ya te vio feo, ¿y qué me ves? Y esto, y ya vienen problemas. Y porque ya tuviste problemas desde hace tiempo con el de la celda y te están esperando para picarte o para matarte ahí. O sea que, como se dice vulgarmente, le tienes que formar. Y tienes que echarle. Y eso es lo que nos pasó, porque si iba mi esposa conmigo y ahí íbamos al rancho. ¿Y sabes qué pasaba? Le decía a alguien que no… Como entraban mis hijos, les decía, ¿vas a ir al rancho? Sí, no, que no voy a ir yo. Regálame tu rancho para darle a mi familia. Después de tener todos los privilegios, irme a formar. Y yo le decía a Dios: ¿Qué más voy a pasar? ¿Qué más? ¿Qué pasó, Padre? ¿No usted aquí en el rancho? Si quiere, vaya, ahorita le llevamos. No. Es algo difícil. Muy difícil. Y así es la vida de muchos de ustedes no quieren dejar las comodidades, no quieren dejar muchas cosas por seguir a Dios. Yo muchas veces me si iba a mi esposa y me ponía a llorar, Dios, yo no puedo vivir así, todo el tiempo he tenido todo y ahorita estoy sufriendo porque no estoy comiendo lo que yo quiero, ahorita estoy sufriendo por muchas cosas. Es algo triste y es algo muy feo. Pero digo, vale la pena. Porque ahora estoy contigo, Dios. Y si sí, de veras vale la pena. De verdad, vale la pena. Yo renegué muchas veces y le llegué a decir, ¿sabes qué, Dios? Todavía cuando salí dije, Dios, creo que estaba mejor adentro que ahorita que estoy afuera. Ni siquiera tengo para comer, ni siquiera tengo tenis, mis hijos no tienen ni ropa. Y allá adentro yo podía hablar por teléfono y decir, ¿sabes qué? Dale tanto dinero a mi esposa, ¿sabes qué? Hace esto, ¿sabes qué? Hace el otro así, así de sencillo pero luego digo vale la pena vale la pena ¿por qué? porque nadie nos persigue porque Dios me ha dado una familia porque ahora Dios está con nosotros y son bendiciones tras bendiciones que muchas veces no las vemos porque rezongamos pero Dios nos bendice día con día Dios está con cada uno de nosotros ahora ¿Cómo podemos nosotros estar bien con Dios? Yo puse tres puntos Y quiero que me acompañes en Mateo 11.29 Mateo 11.29 Dice la palabra de Dios Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para nuestras almas el punto número uno que yo puse es Escudriñando la palabra de Dios Lee la palabra de Dios Pero no la leas por leerla, por compromiso Yo cuando entré a la cárcel, fíjate lo que le dije a Dios Y no me acordaba de esto Dios, en cuanto yo termine de leer la Biblia Tú me dejas salir O sea, fíjate, ¿eh? todavía como queriéndolo chantajear Voy a leer toda la Biblia, pero tú me sacas de la cárcel, ¿eh? Pues sí, la acabé de leer y nunca me sacó. Pero ¿sabes que La leí, pero así como loco, ni siquiera entendía lo que me estaba diciendo. Pero ahora entendí, hay veces que leo un capítulo hasta cuatro veces y me regreso. Y si no la entiendo, me regreso más atrás. Y de repente ya cuando veo, ya es tarde, ya me tengo que ir. Y me quedo picado y tú dices, ay Dios, y voy llorando, ay Dios. Y voy llorando todo el camino. Me subo al microbús y voy llorando. Antes me subía al metro y oraba por todos los que iban en el metro sin conocerlos. Y oraba por todos los que se iban a subir en todo el día en el metro. Pero ahora ya cambié mi tipo de oración porque dije: No, me falta. Ahora oro. Mi tipo de oración es mío. Te lo comparto. Primero oro por todas las mujeres, todas de todos los países, mujeres, todas, bebés, chiquitas, grandotas, hasta viejitas, por todas las mujeres, todo, a mí no me importa si está llorando, oro por todas las mujeres, que Dios las bendiga, que Dios las proteja, que Dios las guarde, que aquellas que están sufriendo, que les ayude, que no se dolor. todo esto oro, y después oro por todos los hombres, y así siento que mi oración abarca ya por todos, porque antes abarcaba nada más por unos que iban en el micro o por unos que iban en el metro, ahora esa es mi oración, por todos los hombres, si se están drogando, si están como estén, si son felices, si son ricos, por todos los hombres. Y creo yo que así ya abarco a todos. Y me gusta, porque luego ya llegué a mi trabajo y me falta todavía orar, o luego voy en la camioneta y voy llorando Voy llorando y voy llorando Parece que estoy loco porque voy llorando Y se me quedan viendo como que Este va hablando solo Voy llorando Voy llorando Y le voy contando a Dios lo que siento Porque Dios va conmigo No voy solo Dios va de mi copiloto Y vamos platicando Y eso es algo tan bonito Y de repente ya llegué a donde tenía que llegar Y está hasta Miscuac Y ya llegué pero porque voy llorando con Dios, es algo tan hermoso, practícalo mi hermano, practícalo El primer punto, estudia la Biblia, estudiala, no léela por leerla, estudiala, analízalo, viajate vuélate como dijéramos nosotros, vuélate en la Biblia, es algo hermoso. Luego haz de cuenta, parezco niño, estoy leyendo y me estoy imaginando los caballos, me estoy imaginando todas las escenas así, Ay, hago mi Hollywood en mi cabeza, y, qué padre. Y eso que no me meto ninguna droga gracias a Dios. Vieras cómo me imaginé cuando Moisés abrió el mar de parte de Dios. No, algo impresionante, veía los edificios, y decía, de ese tamaño son las olas. No, y, no, mi mente viajaba, veía un acuario así como que, ay, ahí va un tiburón. Y no, o sea, vuela mucho mi cabeza, pero es algo bonito, lo disfruto. Lo disfruto ahora Otro punto Que encontré, quiero que me acompañes en Oseas Capítulo 4, versículo 6 Este punto es el que te digo que debemos de estudiar Y estuve leyendo Y quiero que me acompañes en Oseas, capítulo 4, versículo 6 Y esto es algo bien cierto Bueno Toda la Biblia es cierto, pero es algo que me quedé pensando y dije: No, pues sí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tú dices: Ay, este hermano, pura palabra fuerte, no es mía, mi hermano, es palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido, mi iglesia TDM Zapata Vela fue destruida porque no estudian la Biblia, porque no quieren aprender, porque no les importa. Pero ¿qué dice más adelante? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. Qué fuerte palabra, ¿verdad? O sea, ¿y cómo voy a adquirir el conocimiento? Leyendo. Preguntando. Oye, mi hermano, no le entiendo aquí. ¿Tú cómo le entiendes aquí? Oye esto, oye el otro. ¿Cómo para otras cosas si nos metemos? Ay, No fuera videos de YouTube, y no fuera no sé qué, porque... Cinco, seis horas ahí los ojos viscos, pero ahí seguimos, ¿no? ¿Por qué no hace los ojos viscos con la Biblia? Ay, no es que no puedo ni leer un capítulo porque me da sueño. Pues sí, ¿por qué no le tomas interés? Pero si le tomara más interés, el tiempo se te va así. De verdad, mi hermano, ¿por qué fue destruido el pueblo? Porque no tenía conocimiento aquí está otro punto bien importante hermano estudia la palabra de Dios otro punto habla con Dios ¿Cómo? ora con Dios platica con Dios está en comunión con Dios y acompáñame en Mateo capítulo 21 versículo 22 Mateo capítulo 21 versículo 22 y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis aquí no dice poquito, todo lo que pidieres en oración lo vas a recibir, obviamente si estás en la voluntad de Dios, no te confundas, ay Dios llevo tantos años pidiéndote un Lamborghini y no me lo has traído, no, no te confundas todas tus necesidades, todo lo que tú necesitas pidiéndolo en oración, Él te lo va a dar, a su tiempo, no al tiempo que tú quieras, no te desesperes tampoco. Ese es el segundo punto. Habla con Dios. Habla con Él. Ora con Dios. clama a Dios. Platica con Dios. Él conoce todo, sí, pero Él te quiere escuchar. El tercer punto. Sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Y acompáñame en Juan, capítulo 14, versículo 6. Juan. Capítulo 14, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Me estaba imaginando esta escena cuando va Jesús caminando y se encuentran los pescadores. ¿Cómo le dijo? Sígueme. ¿Y qué le dijeron? Aguántame, ¿no? A ratito voy No Dejaron todo ¿Qué te está pidiendo Dios? Deja todo Todo Todo Deja los chismes Deja todo Y sígueme Todo Ay no pues es que apenas si me acaba de dar mi carro Y tú quieres que lo deje O me costó tanto Deja todo lo dice, deja todo y sígueme es difícil, por esto digo si tú quieres todo va a estar bien ¿a dónde quiero llegar con esto? te voy a decir algo ¿quién de ustedes ha convivido con un adicto? con un drogadicto amén un drogadicto nunca va a dejar de drogarse si él no quiere, así, si él no quiere nunca va a dejar de drogarse y te lo digo por experiencia, años drogándome, fui a reto a la juventud, bueno me llevaron a reto a la juventud, me llevaron a reto a la esperanza, me llevaron a oceánica, yo no quería, no quería, sabes cuándo me dejé de drogar, cuando de verdad ya no podía más Y sabes qué hice y te lo voy a contar Muchos conocen esta parte de mi testimonio Y muchos no Yo estaba en la cárcel, llegó mi esposa de visita Ella ya no estaba yendo tan constante Porque se vino a México, luego regresaba a Oaxaca Se iba allá a ver a sus papás y regresaba Y dejó de verme como tres meses, creo que menos Yo ya estaba chupado de tanto fumar piedra Flaco y me dijo mi esposa, ¿qué te pasa? Antes le dije, me estoy drogando, no te creo. Cuando me fue a ver otra vez, ya estaba todo flaco, mal. Me acuerdo que era un día de visita y subimos a mi celda porque yo tenía un tapanco, porque te era, estaba, había comprado ese tapanco cuando yo ingresé. Y me dice ella, Llorando me dijo, pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras o dime tú qué quieres que haga yo para que tú dejes de drogarte. Lo que tú me pidas lo voy a hacer para que tú dejes de drogarte. Lo que tú me pidas. Yo me le quedé viendo, me quedé callado, se fue la visita, yo fumaba piedra en una antena. Me acuerdo bien que la dejé en la, en la puerta, ella se salió por las celdas donde tenía que salir. Y yo me regresé a mi cantón, me fui corriendo y agarré mi pipa. Y por un pedazo de la celda que daba a un patio de aquel lado, la venté, me hinqué y le empecé a pedir a Dios que me ayudara. Y empecé a llorar y le empecé a decir, ayúdame Dios, porque no puedo. No puedo, no puedo más, no puedo dejar este vicio. Lo he intentado muchas veces y no puedo, no puedo. Pero yo llorando se lo decía a Dios, clamándole se lo empecé a pedir. Y le dije, ve mi esposa, me está pidiendo. Yo te apuesto que si le hubiera dicho a ella, pasa droga, lo hubiera pasado. Si le hubiera dicho, no sé, haz esto, consígueme dinero, lo hubiera hecho. Porque la vi tan decidida, así que pídeme lo que tú quieras o cómo le hago para que tú dejes de drogarte. Y de ahí me empecé a aferrar. ¿Vieras qué difícil proceso pasé? ¿Qué difícil proceso? Porque yo no era de una piedrita, no. Yo era de onzas. Onzas, te lo digo. Onzas. Yo veo ahora a los chamacos que se fuman un churrito de mota y... No. No, no. Puro se pudiera decir, para mí solo nada... Un toquecito y se lo comparten entre diez No mi hermano Y no te lo digo con orgullo, te lo digo con vergüenza Y te lo digo para que veas qué es lo que ha hecho Dios conmigo Lo puede hacer contigo Y de ese día Que se fue mi esposa Yo le clamé y le pedí a Dios Hincado y llorando Ayúdame, no puedo más No puedo más Había una iglesia Donde está la cárcel Tenía que pasar por unas celdas, tenía que pasar un, un pasillo donde pasaba un celador para brincar y llegar a la iglesia. Me acuerdo ese día que se fue, me acordé de un amigo que estaba ahí en esa iglesia y ahí voy, yo creo, iba llorando, no sé cómo, pasé todo ese trayecto y llegué a la, a la iglesia que se llama Dulam. ¿Sabes por qué se llama Dulam? ¿Quién conoce la historia de Dulam? Es una cueva donde se escondían... Todo tipo de personas, ladrones, de todo Y eso significaba Dulam en esa cárcel Nos escondíamos, secuestradores, narcotraficantes, de todo tipo Por eso se llamaba Dulam Y yo llegué ahí, yo me acuerdo que entré Y me fui hasta el fondo y me hinqué Y le dije, Dios, ya vine aquí contigo Te lo pedí en mi celda y ahorita vengo a tu casa Ayúdame por favor, no puedo más no puedo más dejar este vicio. No puedo más. No sé quién se me acercó y estaban orando por mí. No sé cuánto tiempo estuve hincado ahí llorando. No lo sé. Y de ahí, aferrarse. Aferrarme. Me levanté, oré con la ansiedad y decía una nada más. Una, una. Pero ¿sabes qué implicara que fumara una? Seguirme. Seguirme Y me sudaban las manos Me temblaban las piernas Todo, todo Iba por un dulce a la tienda Y me llenaba la boca de dulces Y la desesperación Y sabes que hacía Dios ayúdame por favor Me daba calentura Me daba escalofríos Ayúdame por favor Ayúdame por favor No puedo Ayúdame por favor Pero le clamaba a Dios Gracias a Dios Llevo ahorita sin drogarme seis años. Seis años. Siete años sin consumir drogas. Gracias a Dios. Después de ser un adicto. Adicto. Me inyectaba un miligramo de cocaína y fumaba piedra al mismo instante. Porque no me hacía la piedra directamente. Me tenía que inyectar. Muchas veces. Me metía la jeringa y fumaba y me daba y me tiraba y la jeringa aquí clavada se quedaba hasta que reaccionaba. Entonces cuando me la quería quitar me dolía porque ya se había secado. Entonces tenía que estarme chupando para que se aflojara la sangre y poderme quitar la jeringa. Qué triste, qué triste. Y mira lo que hace Dios. Por eso te digo, si tú quieres todo va a estar bien pero si tú no quieres sigue sufriendo hermano sigue batallando Dios tiene un tiempo yo vieras que luego me arrepiento digo Dios desde niño tú me hablaste y cuánto pasé llevo seis cárceles llevo más de 17 años en la cárcel y no creas que es bonito no he estado en penales federales He estado en penitenciarías. No es nada bonito. No es nada bonito. Por eso te digo, si tú quieres, todo va a estar bien. Pero es como te lo digo, un adicto no va a dejar de drogarse si él no quiere. Cuesta, sí, mucho. Pero ahora, con Dios, todo es posible. A esto quería llegar, mi hermano. Que si tú quieres... Va a cambiar tu vida Si tú quieres Por eso le puse como título Si tú quieres todo va a estar bien Pero no porque tú dices Ah no yo ya estoy con Dios Ya todos de color de rosa No mi hermano eso es una mentira también Vienen luchas y pruebas Día con día Luchas y pruebas Pero ahora ya de veras que hasta me río de muchas cosas Y decía, ay Dios, antes me ahogaba en un vaso de agua Y hacía y deshacía Y ahorita veo eso y digo, ay Dios Como antes por cualquier cosita ya Me desesperaba y a drogarme de nuevo Somos más valientes Los que vivimos las cosas así A que si estamos Bajo un efecto de una droga Escúchalo, somos más valientes los que estamos con Cristo De veras somos valientes ¿Por qué? Porque dejamos muchas cosas por estar aquí con Dios Pero vale la pena De verdad te lo digo, vale la pena Ahorita yo no cambio nada, nada Por estar en la presencia de Dios Por disfrutar a mis hijos Por disfrutar a mi esposa Nada Y tuvimos Tuvimos bien Y ahora tenemos Lo necesario Gracias a Dios Quiero que te pongas de pie mi hermano Bendito Dios Y Padre nuestro Gracias Dios Porque es bien clara tu palabra Dios Gracias Dios porque muchas veces Es fuerte Dios Para nosotros Ayúdanos, por favor, Dios, a hacer tu voluntad, Dios. Ayúdanos, Dios, a dar buen testimonio a cada uno de nosotros, Padre. Si hemos fallado delante de ti, perdónanos, por favor, Padre. Si no hemos hecho tu voluntad, perdónanos, Padre. Pero de hoy en adelante, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos des fuerza, Padre. Que tú nos des fortaleza, que tú nos des sabiduría, Dios. Y sabemos que separados de ti nada podemos hacer Dios Sabemos Dios que no se mueve la hoja de un árbol si no es tu voluntad Padre Sabemos Dios que para ti no hay nada imposible Padre Porque tú todo lo haces posible Dios Gracias Dios porque estás con nosotros Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que están presentes Aquellos que no pudieron venir el día de hoy Aquellos que nos están viendo por un dispositivo, bendecimos sus vidas, Padre. Gracias, Dios. A ti sea la honra y la gloria, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Y gracias a Dios por, por la vida de mi hermano Roberto. Y ahorita que yo escuchaba un poco de su testimonio A mí no me tocaba despedir hoy hermanos Le tocaba a mi hermano Miguel Ramírez Pero no pudo llegar Y bueno solamente Dios sabe Y pues aquí también tienen un testimonio Vivo de un milagro de Dios Yo también estuve en adicciones, en alcoholismo Y también soy un milagro de Dios hermano Él también en su misericordia me rescató, igual que a mi hermano Roberto Diferentes circunstancias pero El mismo objetivo, verdad, glorificar el nombre de Dios A través de nuestras vidas Y pues sí, la palabra hoy fue clara, verdad Cuidemos lo que Dios nos ha dado Cuidemos esa salvación Que Dios ha, nos ha regalado, verdad, a través de la cruz A través de su crucifixión y pues como el Rey David también decía verdad Dice la palabra que el Rey David tenía un corazón Conforme al corazón de Dios Pero pecó Y él clamaba a Dios y le decía Señor Lávame con hisopo, purifícame, contra ti he pecado Y él decía devuélveme el gozo de tu salvación Ya no había gozo hermanos Podemos estar aquí Podemos tener la salvación, podemos venir a cantar, a escuchar su palabra Pero si vivimos en pecado no va a haber gozo en nuestro corazón ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios Entonces cuidemos eso que Dios nos ha dado Eso que ha hecho en nuestras vidas O si aún está en un proceso en tu vida La, la, la purificación de, de tu espíritu Pues cuídala hermano, cuídala y si ya la tienes, gloria a Dios. Vamos a orar para ser despedidos. Señor, te damos gracias, Padre, por, por la palabra. Gracias, Dios, porque tú has puesto, Señor, tu mirada en cada uno de nosotros, Dios. Y a pesar de ser hombres, Señor, falibles, pecadores, Dios, tú nos has rescatado, Dios, a través de la cruz del Calvario, bendito Dios. Gracias te damos en esta noche, Dios. Por tu palabra, gracias por la vida de mi hermano Roberto, Señor, por su familia, por su esposa, mi hermana Cristina, sus hijos, Padre. Bendícelos, Señor. Y no permitas, Dios, que el enemigo venga, Señor, a inquietar, Padre, sino que tú siempre, Señor, estés guardando su corazón, bendito Dios. Gracias por la iglesia, gracias por mis hermanos que hoy están aquí, Dios. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. Guarda nuestro camino, Dios, y permítenos, Señor, estar aquí nuevamente. El jueves Señor para exaltar tu nombre Para glorificarte Y para ser instruidos a través de tu palabra Señor Llévanos con bien En el nombre de Jesús te damos gracias Amén, amén y amén Damos un aplauso a Dios Dios les bendiga hermanos Estamos despedidos